Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi Search algunos prefijos del Sistema Internacional. Buena suerte. A veces en electrónica tenemos que manejar valores de voltaje, corriente, resistencia y potencia muy pequeños como de 0,001 o muy grandes como de 10 millones. Para entender más fácil estos valores, tenemos los prefijos del Sistema Internacional. Hoy hablaremos de los prefijos micros, milis, kilos y megas que son los que más utilizaremos en el curso. El micro se utiliza para medidas muy pequeñas y equivale a una millonésima parte, es decir, a una parte de un millón, o sea, 1 dividido un millón o lo que es igual a 0,000001. Su símbolo es la letra griega mu, que se parece a una u con cola. Por ejemplo, si tienes un valor como 0,000052 amperios y lo quieres pasar a micros, solo tienes que mover la coma hacia la derecha seis veces. Y así tendrías 0000005,2. Pero como los ceros que están a la izquierda del 5 no cuentan, entonces tendríamos 5,2 microamperios. El mili se usa para valores un poco más grandes que los micros, pero más pequeños que el 1. Un mili equivale a una milésima parte, es decir, a una parte de mil. O sea, 1 dividido 1000 O lo que es igual a 0,001 Se simboliza con la m minúscula Por ejemplo, si tienes un valor como 0,015 voltios Y lo quieres pasar a milis Solo tienes que mover la coma hacia la derecha tres veces Y así tendrías 0,015,0 Pero como los ceros que están a la izquierda del 15 no cuentan entonces, ¿cuál crees que será el valor de voltaje en milis? ¡Exacto! 15 milivoltios. Los kilos se utilizan para valores en el orden de los miles. Un kilo es igual a mil y se simboliza con la K minúscula. Por ejemplo, si tienes un valor como de 30 ohmios, y lo quieres pasar a kilos, solo tienes que mover la coma hacia la izquierda tres veces, suponiendo que la coma está a la derecha del último cero. Nos quedaría entonces 30,000. Como solo hay ceros a la derecha de la coma, los podemos quitar y tendríamos como resultado 30 kilo -ohmios. El prefijo más grande que veremos por ahora es el mega que se utiliza para valores en el orden de los millones. Un mega es igual a un millón y se representa con la M mayúscula. Por ejemplo, si tienes un valor como 7 millones de vatios y lo quieres pasar a megas, solo tienes que mover la coma hacia la izquierda 6 veces, suponiendo que la coma está a la derecha del último cero. Entonces, ¿cuál crees que será el valor de la potencia en megas?